hola mis amigos espero que la estén pasando muy pero muy bien eh, el día de hoy vamos a analizar un contenido que hubo el día domingo esto sucedió el 10 de julio el cual fue una llamada corporativa como todos los domingos como fieles feligreses <ríe> todos los de omega pro están están conectados en ese momento lo cual eh, me preocupa porque dieron una noticia bastante seria y la gente ni cuenta se dio dieron una noticia bastante preocupante y la gente de Omega Pro estaba como si nada eh, esto eh, lo que sucedió fue que van a haber nuevas normas van a haber nuevas reestructuraciones y ustedes saben que en este tipo de empresas cuando estamos hablando de esquemas Ponzi cuando esto sucede es porque se está anunciando el principio del fin. ¿Y qué fue lo que sucedió en Omega Pro, en esta llamada corporativa? Bueno, el señor Juan Carlos Reynoso empezó a hablar y empezó a, a dar su charla, como siempre. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que para semejante noticia, para hacer una, una noticia tan importante, el señor nunca puso la cámara, nunca puso su, su rostro, eh, lo cual le resta un poquito de, de credibilidad, sin embargo él lo que, lo que dice es que en el lugar donde estaba la habitación no tenía la luz suficiente y X y X y, y, lo que pasa es que eh, para, la, para la noticia que se estaba dando, si sí hubiera sido importante poner la cámara, darle un poquito más de credibilidad, pero bueno, vamos a darle el, el beneficio de la duda a Juan Carlos Reynoso y vamos a escuchar qué fue lo que sucedió en esta transmisión, déjenme ver nada más, si estamos nosotros, eh, perfecto, vamos a ver, estamos por aquí. sumándose a los grupos de diamantes, de diamantes azules, cada vez la empresa tiene un liderazgo muy, muy numeroso y muy importante en muchos países de Latinoamérica. Como siempre y dando la, la instrucción, ¿verdad? Ese este audio, ver. este video lo vamos a, a, a hacer cortado, vamos a poner simplemente los highlights porque la verdad él se extiende mucho y no va como directo al grano, entonces no vamos a ver una transmisión de una hora completa, eh, sino que vamos a ver simplemente las partes más importantes. Ahora se está expandiendo incluso a varios países de Europa, donde estamos empezando a tener una presencia y donde anticipamos que vamos a, a tener un, un crecimiento, un crecimiento orgánico, como lo fue en su momento el crecimiento en Latinoamérica, eh, siempre yendo de menos a más. Siempre eh, demostrando. Ok, van a empezar a tener un crecimiento. Es que, discúlpenme, pero yo lo cuestiono todo. Y así debería de ser si ustedes están invirtiendo. Eh, este tipo de plataformas. si fuera real, las dudas principales que tienen que resolver son las de los propios inversionistas. Son los que les están dando su dinero. No es que ellos nos estén haciendo un favor. Es que nosotros somos los inversionistas. Eh, él dice que se van a expandir a Europa eh, cosa que en cuatro años no ha sucedido eh, él dice que eh, va a tener el mismo crecimiento orgánico que ha tenido en Latinoamérica porque no lo han hecho en cuatro años eh, y una pregunta que algo que, que yo he estado meditando estos últimos días es algo muy obvio que no sé por qué no me di cuenta anteriormente de esto Ustedes saben que Estados Unidos es uno de los países que tiene mejor regulación de este tipo. Es uno de los países que eh, en los que por simplemente promover usted un esquema Ponzi, una plataforma piramidal, dígase eh, Omega Pro, dígase cualquier otro tipo, simplemente por usted promoverlo te dan dos años de cárcel o hasta dos años de cárcel en Estados Unidos. Es uno de los países mejor regulados. Si Omega Pro es tan legal como dice y tiene a uno de sus CEOs o uno de sus fundadores que es Mike Sims. Que es de origen estadounidense. ¿Por qué Estados Unidos no aparece ni siquiera en el top donde hay mayores inversionistas? O sea, debería de tener el mercado estadounidense abarrotado de inversionistas y no es así. Omega Pro está simplemente en Colombia y está en Perú. ¿Por qué? Porque son países que no tienen ningún tipo de regulación hasta estos momentos. Eh, algo para, para pensar: ¿por qué, si uno de sus fundadores es de nacionalidad estadounidense, ¿por qué Estados Unidos no está en el top 1? Teniendo la mayor cantidad de población que Colombia y que Perú, ¿por qué no está en el top 1 de mayores inversionistas? ¿Por qué ni siquiera aparece en el top? Es algo muy importante. ¿Por qué se han alejado de Estados Unidos? ¿Por qué simplemente están enfocados en, en Latinoamérica? Piensen eso un poquito. resultados, eh, siempre mostrando y educando a todas las personas con una opción muy buena especialmente en estos tiempos tan complicados que estamos eh, viviendo en todo el mundo. Eh, Voy a adelantar no un poco no es poquito. un secreto de que en todo el mundo se está viviendo una crisis, ¿verdad? Una crisis económica, en algunos casos es una crisis de, de guerras, eh, pero lo que está claro es de que todos estamos eh, al frente, en todo el mundo, frente a una gran, eh, a una gran inflación. Eh, muchos expertos hablan no de inflación, sino de de recesiones, recesiones, en algunos casos hablan de depresiones, uh -huh. entonces eh, el panorama en general eh, es, es bien complicado y es, especialmente estando en esta parte de Europa uno ve cómo, cómo eso afecta mucho el, el estilo de vida, el, la forma de vida de las personas, porque cuando hay estas cosas todo empieza a subir de precio, hay más inflación, eh, suben los combustibles y al subir los combustibles sube todo el resto de todos los productos, o sea que todo es en estos momentos... Ya... O sea que lo que me está diciendo el señor Juan Carlos Reynoso es que en sus charlas anteriores nos decía que Omega Pro era ajeno a todo lo que sucedía en el mundo, pero con esto nos está diciendo que probablemente sí se pueda haber eh, afectado por todo esto que está sucediendo. Ok, eh, en muchos casos solamente estas agencias regulan internamente a las compañías, a las instituciones que hacen operaciones dentro de ese país. Lógicamente, ellos se refieren a organizaciones que tienen una presencia física. Ellos regulan a organismos, a bancos, a instituciones que tienen una presencia física. Nuestro modelo de negocio no requiere de ninguna presencia física, porque es un modelo de negocio digital. Okay. Entonces, al ser un modelo de negocio que solo funciona eh, de forma digital, okay, no operamos en un territorio específico, no operamos, por ejemplo, en México, no operamos en Panamá, no operamos en Perú, no operamos en Colombia. El mercado financiero donde nosotros operamos está principalmente en Europa, donde sucede el comercio de Forex, donde están... Ok, básicamente lo que Juan Carlos Reynoso dice en esta parte es que no necesita estar regulado por ningún país en el que ellos tienen inversionistas, porque es un modelo de negocios digital. Eh, al final del día, todos nosotros uh, somos parte y utilizamos el sistema financiero de cada país para poder hacer eh, las operaciones que hagamos, ya sea eh, comprando activos digitales, luego haciendo trabajar esos activos digitales. Eh, lo recomendable es de que si tú vas a hacer carrera con nosotros, no operes como una persona natural, sino si tú tienes proyecciones a crecer y a generar altos ingresos, constituyas una empresa, una empresa ¿no? que va a operar y a prestar servicios, donde se van a generar ganancias, comisiones, y todo eso tú necesitas tenerlo eh, bien administrado, bien, eh, bien resguardado, bien, public eh, bien eh, eh, organizado. ¿no? Para que a la hora que te toque pagar tus impuestos, tengas bien claro realmente eh, qué ganancias son de qué, ¿verdad? Y, y puedas también medir el crecimiento de tu negocio año a año, mes a mes, trimestre a trimestre, no sé, en la forma que tú vayas a evaluarlo. Esto de aquí es con respecto a lo que yo les estaba mencionando. Estos son los países en donde Omega Pro tiene la mayor cantidad de inversores. 61.19 en Colombia, 5.85 en Perú, 5.77 en Francia, 4.64 en Argentina, 4.33 en Nigeria. Aquí estamos viendo el top 5. Y el 18.23 está repartido en otros países. Quiere decir que todos estos, el resto de países, hay menos de un 4% de personas. Porque Estados Unidos no aparece en esta lista? Ya que Mike Sims es de Estados Unidos. Pues bien, ya les expliqué un poco la uh, razón. Lo que estábamos hablando, muchachos. El... <coughs> Hay muchas personas que se están quejando de que... De que no están recibiendo sus, eh, el dinero de sus licencias. A pesar de que la gente se está quejando, a pesar de que la gente está eh, está retirando el dinero y a pesar de todas las trabas que le ponen de, de esa comisión, eh, la gente los está sacando y no se los están dando hay personas que llevan más de dos meses esperando que le den el dinero de su licencia y no lo eh, reciben eh, Va, quiero que ustedes vean este, este texto de acá. Yo más adelante lo voy a, a, a blurrear. para proteger un poco las identidades de, de las personas que me envían esto. Dice, Demor, demorará casi dos meses el reembolso. Y aquí le responden, se supone que es una semana, pero por eso quiero enviar bien lo que sale... Para que no se salgan con sorpresas, dicen una semana, pero siempre demora y ponen rayos. Bueno, si sí, me lo suponía, jeje, pero como se hace envío de lo que solicitan, solo en texto, en un correo. Aquí la persona está pidiendo información sobre cómo hacer el, el, el, la devolución de su paquete de inversión. Eh, y como les digo, hay personas que llevan más de dos meses esperando vamos a ver eh, aquí yo tengo un audio que me pasaron y esto es lo que le dicen eh, hay una persona que pone que supuestamente eran dos semanas máximo para un reembolso de cancelación de licencia y hay un muchacho que lleva casi un mes y nada que le dan el reembolso vamos a escuchar este audio Hola Jonathan, feliz y bendecido día, ¿cómo estás? está es muy muy raro, muy raro porque nosotros inclusive hemos hecho a algunos socios que, que han requerido del dinero y le hemos hecho el, el retiro y eso se demora como dos o tres días, raro, de pronto con la persona que, que ingresaron, no sé si la compañía de pronto la persona que, que los ingresó, no sé, Abrígate bien bueno y aquí tengo yo básicamente eh, varios casos vamos a ver si por aquí logro encontrar déjenme ver ok quiero que vean esto aquí hay una conversación que está pública en las páginas de facebook de omega pro para que ustedes no piensen que yo estoy manipulando esto si ustedes buscan bien van a encontrar toda esa información ¿De cuánto es la licencia? Son 6 licencias en total las que estoy cancelando. Y en todas ya tiene el 300%. No apenas iban en un 20%. Demorará casi 2 meses el reembolso. Se supone que es una semana. Pero por eso quiero enviar bien lo que, lo que pide. Para que no me salgan con sorpresas. Okay, esta es la información que estábamos leyendo anteriormente. Eh, pero muchachos... Para que ustedes se den cuenta que ya se están dando problemas con los reembolsos. Vamos a seguir escuchando esto ustedes. Cuando ustedes quieran cancelar una licencia, tómense en su tiempo. Porque ellos hacen esto para que usted no saque su dinero. Le ponen todas las trabas posibles. Cuando usted quiere ingresar, sí, claro, venga, yo le ayudo y usted entra. Pero cuando usted quiere recapacitar y sacar su dinero, perdió todo. Eh, aquí realmente no hay nada malo que reportar, hay, hay cosas muy buenas que son evidentes. Cuando te dicen que no hay nada malo que reportar es que sí van a haber cosas malas. Eh, acabamos de tener una Pongan atención nada más. Se ha visto la cantidad increíble de nuevos líderes en Latinoamérica que están alcanzando. Estos de señores. De independencia. Eh, cuando de usted, usted están está liderando. teniendo una charla, una una, cuando usted está frente a un público. Esto es lo que te enseñan a decir es un sándwich de mierda. Cuando quieres decir algo negativo, que tienes que decirlo sí o sí, ya sea decírselo a una persona, decírselo a varias personas, dar una mala noticia, lo que te recomiendan es hacer un sándwich de mierda. Los que conocen de este tipo de teorías, ustedes entenderán. Pero esto se resume básicamente así. Vas a decirle a, a una persona algo negativo, Primero les dices algo positivo, sería el pan. Le dices lo negativo, sería la mierda. Y terminas con algo positivo, sería el otro pan. Un ejemplo muy, muy, muy, muy fácil. Eh, vamos a despedir a una persona. Le decimos, hola Miguel. Eh, nosotros estamos muy contentos con su trabajo. Estamos muy contentos con todos los años que usted ha trabajado con nosotros, usted ha hecho hasta todo lo posible muy bien su trabajo y créame que nosotros estamos muy agradecidos pan pero la empresa por motivos económicos ha decidido eh, prescindir de, de sus servicios créame que le vamos a pagar todos sus incentivos y usted va a, a tener esos incentivos eh, que les va a la empresa, su liquidación, sus vacaciones, mierda. Volvemos con el PAN, pero esperemos que con sus cualidades y su conocimiento y todo lo que usted ha aportado en esa empresa, logre eh, conseguir un mejor trabajo. Eh, nosotros estamos dispuestos a referirlo si fuera necesario y terminamos con el PAN. Entonces, de esta manera, es como se hace un sándwich de mierda. Y es lo que Juan Carlos Reynoso hace en todas sus convenciones cuando tiene que dar una mala noticia. Cosas buenas, tuvimos reunión en Panamá, estamos creciendo mucho, todo lo que quiere decir. Cosas malas, ahorita lo van a ver que va a salir en el video, nos van a regular, vamos a tener que estar pagando impuestos, terminamos, esta empresa va a seguir creciendo, pero bueno, ya les estoy adelantando más bien lo que viene en el... En el video. ...de trabajos, eh, en niveles en las que están consolidando ser emprendedores y tener resultados al, al, al, más, al, al máximo nivel. Entonces todas esas cosas nos, nos hacen sentir muy bien, pero también hay un problema con eso. Cuando las compañías están creciendo como nosotros hemos venido creciendo... Sándwich de mierda, empezamos a meter la mierda. ...al ritmo que vamos creciendo... Eh, y se hace esto muy evidente, eso también em empieza a crear algunos problemas. Celos bueno, en hay otras compañías. Problemas. Hay, hay problemas eh, que realmente son eh, críticos, hay problemas que son negativos, pero hay problemas que, que son también. Empezamos a mencionar la palabra problemas, presten atención. Buenos problemas cuando se trata de crecimiento. Buenos problemas. ¿Existen los buenos problemas? No sé ustedes, pero problemas son problemas aquí en la China. Cuando se trata de, de cada vez ir a un ritmo eh, más rápido y estar expandiéndonos y creciendo, entonces eso nos crea algunos problemas, eh, especialmente porque ya es muy claro el, el, el resultado, los resultados, las personas que están alcanzando resultados, el tipo de resultados que están alcanzando, el estilo de vida que están alcanzando, cuando todo está de cabeza en un país, imagínense, ¿No? las instituciones que están declarando y pagando los mínimos, nosotros aquí dando eh, resultados eh, óptimos para todos nuestros clientes, eso crea muchos celos también en la industria. Muchos Estas celos. Eh, realmente no... Muchos celos porque deberían de haber países invirtiendo en Omega Pro, países enteros y de esta manera salir de la deuda externa. ¿Por qué no, no lo están haciendo? No sé, pero hay muchas empresas que nos tienen celos dices el señor Juan Carlos eh, Rey nos disfrutan fruta. necesariamente de ver a otras empresas crecer y crecer en la, en la manera que nosotros estamos creciendo. Entonces eso llama la atención de competidores. Eso llama también la atención de algunos eh, gobiernos, estados que cada vez están notando la presencia de nosotros. Eh, en Los malos son ellos. Nosotros no. Nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y si hay gente que les estamos pagando es porque estamos haciendo las cosas bien. Y nos tienen celos. Y nosotros somos los buenos de la historia. Ellos son los que nos están atrasando. Esta gente siempre se victimiza. Ellos son siempre los culpables. Siempre son los agredidos de la humanidad. Y como dueños de un negocio propio. Porque aquí a ninguno de ustedes, eh, ninguno de ustedes va a recibir salarios. Aquí no pagamos salarios. Aquí se ganan comisiones, se ganan premios, se ganan incentivos por el trabajo que hacemos ¿okay? eh, y esos incentivos en muchos casos se convierten en dinero, dinero digital que lo puedes convertir a dinero de tu país, etcétera, etcétera. pero todos vamos a estar utilizando eh, lo, la estructura financiera de cada uno de nuestros países, entonces por eso es de que van a tener que formar o sea que en cada país va a estar regulado que en cada país va a tener que pagar impuestos, es lo que yo entiendo señor Juan Carlos Reynoso utilizarse muchas cosas y principalmente las personas que están haciendo esta actividad porque en estos momentos todos los que están haciendo actividad lo están haciendo de forma personal de boca a boca como se dice uh -huh. muchas personas están utilizando las redes sociales para, para atraer personas para dar información uh -huh. eh, y el problema con eso es de que no hay un control muchas personas no hay un control palabras que Correct. realmente no, no están permitidas en, en el mundo financiero palabras que no están permitidas en el mundo financiero están utilizando ¿Cuáles son esas palabras, señor Juan Carlos Reynoso? Adicional, ¿no? cuando tú vas a ofrecer algún producto, algún producto que ofrece un rendimiento. Entonces, hay que revisar el vocabulario que se está usando y todos ustedes necesitan aprender y capacitarse eh, de dos formas. Número uno, teniendo en su negocio un asesor, eh, un contable, una persona que les lleve una, una contabilidad cada persona va a tener que tener un contador, ¿verdad? De sus, vasos, de sus eh, ganancias. Eh. las personas que hacen red van a tener que tener un contador, oiganlo bien, pagarle a un contador. Eh, de la parte que toque administrar y, y pagar impuestos, nosotros queremos que todos ustedes puedan generar... Ya está mencionando, pagar un contador y pagar impuestos. Van a tener que pagar impuestos sobre las ganancias que están recibiendo. Pongan atención. Dar altos ingresos para poder pagar muy buenos impuestos. O sea, aquí no estamos en un negocio de, de promover que no se pague impuestos. Estamos en un negocio que nos permite tener un buen estilo de vida y con un estilo de buen, con un buen estilo de vida y con buenos ingresos. Es justo y necesario también tener que pagar y contribuir al, al, a la economía de cada país. Porque nosotros vivimos dentro de una estructura donde hay un sistema financiero, donde hay un sistema que nos facilita muchas cosas ¿verdad? nos facilita sistemas de salud, eh, caminos carreteras, seguridad, etcétera, etcétera y todos nosotros debemos eh, ser aportadores a ese sistema y si tenemos un buen negocio debemos aportar bien, entonces eh, eso es algo bueno que nosotros podemos hacer eh, lamentablemente en este tipo de negocios como no han habido regulaciones, muchos han operado en el pasado de una forma eh, se puede decir clandestina de una forma fuera del sistema como lo ha estado haciendo Omega Pro en los últimos cuatro años, dice usted, que nunca ha estado regulado por nadie. Entonces, ahora vamos a entrar a un proceso en el cual todos necesitamos entrar y formalizar nuestra actividad, nuestro negocio, por lo menos teniendo un contable y haciendo una buena declaración de impuestos. De acuerdo a... Señoras y señores, eso que ustedes están escuchando, de que los networkers, la gente que ingresa personas a Omega Pro, Van a necesitar un contador y van a, a tener que pagar impuestos en los países de donde vienen esas inversionistas. Que ojo, ya no se puede utilizar la palabra inversionistas. Ustedes creen que todas las personas van a hacer esto. Ustedes creen que las personas realmente van a hacer estos. Señoras y señores, lo que ustedes están viendo es el principio del fin de Omega Pro. ¿Por qué se los digo? Porque esto, si ya se creó, si ya hay una estructura establecida de cuatro años donde se llevan haciendo las cosas de manera alegal, donde se llevan haciendo las, las cosas de una manera donde si la gente preguntaba por este tipo de cosas te decían que es que ellos no necesitan regulación porque el bitcoin no necesita regulación porque ellos trabajan por internet porque ellos no tienen una oficina física según lo que ellos me dicen verdad porque ellos no tienen nada físico todo se maneja por internet entonces no tienen que pagar un millón por nada Amigos, ¿quién quiere hacerse rico hoy? ¡Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo! ¡Lo dije primero! Primero quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan ¡No señor! Nuestro modelo es el trapezoide Que garantiza a cada inversionista 800% de utilidad en su primer... ¡No, la policía! Y si no pagan impuestos No pueden hacer sus trabajos de network que No pueden meter a más personas si no meten más personas, no van a poder seguir eh, pagándole la rentabilidad a las personas que están arriba. ¿Por qué? Porque Omega Pro paga por medio de las personas inversionistas nuevos. Le pagan a la gente que está arriba. Si esto es así, como Juan Carlos Reynoso lo dice, de 100 Networkers que hay si acaso uno o dos son los que van a hacer caso y van a hacer este tipo de cosas. Cuando cierren, Omega Pro... Se van a lavar las manos y van a decir, no, es que ustedes no hicieron caso. La culpa es de ustedes porque ustedes no quisieron pagar, no quisieron declarar impuestos. La culpa es de ustedes porque están utilizando vocabulario que, que no es, porque ya no, no teníamos permitido utilizar la palabra inversionista. Pongan atención a todo esto. Los ingresos que tú tienes, ¿verdad? Para no eh, atraerte posiciones que puedan interpretar como que uno está buscando eh, no asumir esa responsabilidad. Entonces, el lenguaje que hay que usar es muy interesante, muy importante que lo tengan presente. Por ejemplo, acá no podemos hablar nunca de inversiones. No podemos hablar nunca de inversiones. O sea, Omega Pro no es una empresa de inversiones. Entonces, ¿qué es? Es una empresa de marketing de eh, esquema piramidal y Ponzi. Cuando no se habla de inversiones es porque no están haciendo inversiones en ningún lado. Lo de Forex nunca existió. A ustedes nunca le dieron una información contable, real, donde cada centavo que ustedes dieron le dijeran esto fue invertido en esto, esto, esto, esto, en estas transacciones, en estos pares y se tuvo esta ganancia. ¿Por qué? Porque nunca existió de tal manera que no es una empresa de inversión. De tal manera que ahora los obligan a no utilizar la palabra inversiones o inversionista, porque no lo son. Todos los líderes, todas las personas que están haciendo esto, todos los nuevos, deben aprender a no usar esa palabra de inversiones. Oigan. verdad Porque automáticamente, cuando usas la palabra inversiones, la estás relacionando a inversiones de tipo tradicional, que son actividades que en todos los países están reguladas. Entonces, lo primero que mucha gente... Va a ser, eh, cuando tú le ofrezcas un, pro un producto y mencionas la palabra inversiones, va a averiguar, investigar si es que realmente esta es una inversión que está permitida. Si es que y no real, está permitida. Está etcétera, etcétera. Y muchas veces ya saben ustedes cuál ha sido la respuesta cuando eh, ellos simplemente van y, y, y preguntan o, o, o ponen ¿no? un search ahí en internet las respuestas que salen. Y basado en esas respuestas toman decisiones y muchas veces son decisiones pues incorrectas. Entonces, no se debe mencionar esa palabra de inversiones. ¿Por qué? Porque, Porque no es una inversión. Un <risa> no están, están invirtiendo su dinero en nada. Acá lo que nosotros están tenemos, pagándole ¿no? los Ciencias nuevos inversionistas a la gente que está aquí. que uno está comprando con participación en, en plataformas digitales. ¿verdad? Entonces, eh, no, tampoco podemos hablar de ninguna garantía. No se puede estar hablando de que nuestro producto garantiza un resultado. ¿Ya? El resultado que sea, 100, 200, 300%, 5, 10% mensual, como sea que has estado hablando antes, eso hay que cambiarlo. porque Porque es necesario adaptarnos al, a la nueva, al nuevo sistema que se va a estar implantando en muchos países del mundo. Ya se está implantando en algunos. En Latinoamérica, en este caso, se van a empezar a implantar. ¿Por qué? Porque a estas personas que están haciendo esta, esta actividad se les puede ubicar fácilmente. Uno, no solamente, uno solamente tiene que entrar a las redes sociales para ver quiénes son los que promueven Omega Pro y van a salir todos los nombres de los que siempre mencionan Omega Pro. Ahí están, los nombres, tienen teléfono, tienen correo electrónico, tienen todo para contactarte. Y tú como Omega Pro estás anunciando eh, cosas relacionadas a inversiones, a retornos, lógicamente todas esas cosas van a ser eh, cosas que se pueden usar en contra tuya. Si es que alguien determina que tú estás infringiendo... Tengan manera. cuidado, ¿verdad? muchachos, porque se lo está diciendo el mismo. Porque piensa que este es un mercado libre, que las redes sociales es un mercado libre, que tú puedes decir, ofrecer lo que quieras con tal de poder atraer a las personas, pero no es así. Para cierto No es un mercado libre, óiganlo bien. Cosa que el mismo señor Juan Carlos Reynoso, en capacitaciones anteriores, decía que esto es a regular, esto no está regulado por nadie y que eso le da ventaja a omega pro y él mismo decía y usted qué va a hacer va a esperar a que esto esté regulado unos 30 50 años cuando ya todo el mundo tenga dinero voy a buscar ese clip para ponerlo aquí a ver si lo logro encontrar para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo no es mentira ahora resulta que el argumento cambia verdad vas a esperar a que tu país pueda ¿Crear alguna ley que hable de eso que todavía ni siquiera existe en el vocabulario de ellos para tú poder ganar? Por supuesto que no. Si tú eres un emprendedor y eres un emprendedor eh, progresista, futurista, y estás haciendo negocios en el mundo del dinero digital, ¿verdad? Tú no puedes darte lujo de esperar que las leyes de tu país entiendan aprueben, empiecen a crear leyes para estos mundos financieros que vienen del futuro, que se están creando en el futuro, que se están creando en mundos paralelos. Al ser un universo digital, ¿verdad? Para ese universo digital se necesita de monedas digitales que puedan operar en ese mundo digital. Un adulto y cuatro niños. Aquí tiene, ¿quiere fichas de Tommy Daly? ¿Qué es eso? Es dinero para el parque. Como dinero normal, solo que es divertido. Venga, pa. Bueno, pues si es divertido, uh, veamos... Uh, Deme 100 mil dólares, por favor. No aceptamos dinero de Tommy Daly. Hay que... Quizás si fueran a multar a una compañía, porque los, los gobiernos, la superintendencia de países, cuando está ocurriendo esta cosa, lo primero que hacen es multar a alguien. Multar a una empresa o multar a algún profesional. Que ellos ven que tienen pruebas de que está haciéndolo de una manera ilegal. Entonces, si ven que la compañía no tiene nada que menciona que es ilegal, pero ven que tú, como persona, estás mencionando, vendiendo... Como por ejemplo, Angie Amaya de Colombia, que tuvo alrededor de 5 o 6 cartas notificándolo de que dejara de estar promoviendo Mega Pro hasta que literalmente... La mandaron a, a buscar la ley y ella ya sigue trabajando en Omega Pro, pero fuera de Colombia. Me parece que ella se fue para Dubai. Cosas que eh, esto que está pasando con Angie Maya es algo que puede estar pasando con muchas otras personas que están promoviendo Omega Pro. Cosas de una forma que ellos consideran ilegal, el que va a estar en problemas eres tú. Al que van a llamar, al que van a citar, al que puede multar eres tú. Y no queremos que eso ocurra. Entonces tú debes de empezar a cuidar todo lo que publicas, ¿ya? Y no puedes publicar ni que tienes, ofreces inversiones, ni que ofreces garantías, ni que somos asesores financieros tampoco, porque tendríamos que tener una certificación. En estos momentos están creando, nosotros estamos creando algunos módulos para certificar a todos nuestros profesionales y esta es una industria nueva de la que nosotros estamos también formando parte. Omega Pro se va a dedicar a formalizar... Y a, y, a, y a certificar también empresarios que tengan conocimientos Una vez de que tengamos que también nosotros operar de una forma más formal En algunos continentes, en algunos países Eso es lo que también va a ocurrir en, en el transcurso de los próximos meses ¿Por qué? Porque el mundo se está adaptando a una, nueva, a una nueva forma Y se están regulando, se van a empezar a regular estas operaciones De tipo digital que nosotros hemos venido haciendo libremente Sin ningún problema porque no estaba prohibido y en todos los países lo que no está prohibido está permitido eh... lo, que, lo que no está prohibido en la ley está permitido no es ilegal entonces muchas de estas cosas que, que no sí está, pero no hay cosas no morales, morales que no deberían de esas, pasar. reglas porque porque esto es un mercado donde estamos nosotros, que cada vez es más grande, que cada vez va a ser más grande, que cada vez va a ganar más adeptos. ¿Por qué? Porque es el más transparente, es el más justo, es el que ofrece un mejor rendimiento. Muchachos, y... vean, yo voy a dejar este video hasta acá. Lo llegamos casi, casi, casi a la mitad. Sin embargo, no lo terminamos de ver. Si ustedes quieren verlo, pueden poner en, en YouTube llamada corporativa Omega Pro. Y buscan la del 10 de julio del 2022 para que ustedes la escuchen completa. Les recomendaría acelerarlo eh, a, a máxima velocidad porque este señor habla muy lento. ¿Y con qué me quedo yo? Muchachos, ya, ya hay muchas anormalidades que están sucediendo con Omega Pro. El hecho de que las licencias la gente que está cancelando licencias, a pesar de que le cobran una multa por cancelar sus licencias... Lo están atrasando. Hay gente que lleva más de dos meses esperando que le devuelvan su dinero y no lo están haciendo. Esa es una red flag. Otra. Que usted como networker va a tener que pagar un contador que le lleve sus cuentas y pagar impuestos en su país. Dígame, ¿quién de ustedes, si usted es networker de Omega Pro, va a hacer eso? ¿Quién? Yo le aseguro a usted que no son muchos los que van a hacer. Y van a preferir no meter gente más eh, o hacerlo de manera alegal para no pagar impuestos. Y créanme que esto va a significar la caída de Omega Pro. ¿Por qué? Porque al, al no haber tantos networkers que metan personas a Omega Pro... Va a haber menos dinero con el que trabajar. Va a haber menos dinero con el que pagarle a las demás personas. Y ya se está empezando a ver esto. Pero bueno muchachos. Eso es todo lo que yo les quería mostrar en este video. Espero que este video como siempre haya sido de su interés. Haya servido de algo. Y eh, nos vemos hasta la próxima. Chao.